Estuvo circulando un video donde se veía el desplome de la parte de un, del plato o el techo de una construcción de un comedor que se está llevando a cabo en el Senado de la República. Pero ya se dio a conocer la información oficial donde el Senado dice que continúa con normalidad la construcción de su comedor para colaboradores. El Senado de la República continúa. Y continúa lo que es el proceso con normalidad de trabajo de construcción del nuevo comedor para beneficio de los colaboradores de la institución luego de presentarse un incidente en la obra. El domingo 30 de enero del año en curso, la empresa contratista realizaba lo que es el proceso de vaciado de concreto y durante el transcurso se desplazaron algunos de los puntales de una de las vigas, lo que originó lo que fue que una parte del encofrado de la losa recién vaciada se diera. El proceso de cualquier construcción. La Cámara Alta informó que las causas que provocaron en lo que es el acontecimiento se determinaron después de una evaluación por parte de ingenieros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Dirección General de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad y Edificaciones. El ingeniero Leonardo Reyes Madera y técnico de la institución. Señores, Afortunadamente la información importante en todo esto, no hubo ningún tipo de pérdida de vidas humanas y los obreros involucrados en vaciar el concreto no se vio afectado de manera física en este proceso. Algo normal en cualquier construcción, situaciones de lo que son los puntales movimientos, pero lo mejor de todo esto es que no hubo pérdida de vidas humanas y todo continúa con normalidad en lo que es la construcción de este comedor para colaboradores que lleva a cabo la Cámara Alta, el Senado de la República, que preside el ingeniero Eduardo Estrella. Quiero valorar esta información, ustedes saben por qué, porque cada vez que ocurre algún tipo de hechos, incidentes, siempre empiezan a tejarse dudas y, y a especular en este sentido, pero qué bueno que de manera oportuna el Senado de la República a través de su Dirección de Comunicaciones dio a conocer la información que fue un proceso normal, luego de esto ser evaluado por Ingeniero del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Evaluación Sísmica, todo fue un proceso normal y continúa de manera rápida y avanzada, el proceso de construcción del comedor para colaboradores del Senado de la República. Muy importante y oportuna esta información dada a conocer por la fuente oficial del Senado de la República. Claro que sí.